Y ahora sales diciendo que para ti yo no fui nada. ¿Por qué no me lo dices en mi Nada. Y cuando no esté y cuando no estés Tú vas a saber Que fui un bobo, bobo y ahora solo, solo Paso caminando vuelta solo en mi habitación Escribiendo una canción, dedicándote rencor Pero ya no importa nada porque ahora solo podré salir No, no, no, por qué no, por qué no Y lady ya no te contesto, me tocó olvidarme de tu vez y de tu cuerpo De cómo te movía, no, no paraba ni el tiempo Me fumo otro fili por vos y me quedo muerto Y ahora sales con otro que te tiene enamorada, pero solo tú y ilusionada. Y cuando no esté, tú vas a volver, eso yo lo sé.